Tanto tiempo, había estado ahí Sin dormir, sin comer, sin nada Y es por eso que te puedo contar Porque ya lo viví aprendí Te puedo enseñar A volar, a bajar y subir Matando gallos, tirando los cuerpos al mar Me pongo a pensar sin pensar lo que va a pasar por ahí dicen desaparecí. Puedo ver el futuro porque el camino es duro, pero seguro con lo que escribo. nuevo rico en sabiduría y se cumplen los manifiestos. Vivo el momento. Yo vengo de la tierra, no tengo miedo a los perros y a las personas que viven dentro de mí. Su recuerdo ya no está aquí, nos ayuda a salir. Cumpliendo promesas, jalando motores, agarra, fallando 21 objetivos, sin el camino correcto en chinga bajando y subiendo. Juro, dale,